Que el Estado no Pero... se requebraje. Si y ahora a decir... está a punto de requebrajar. Seguimos igual por decir... eh, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces ellos dicen que se respete la Constitución, yeah. que se respete la voluntad popular que ha sido elegido Castillo. Eso están pidiendo ellos. No, y, el, yeah. y el Congreso no quiere. Pero dice que, lo, bueno, los periodistas dicen que no es vinculante lo que llega a la OEA, ¿no? Eso dicen ellos, o entonces... Sea, no, no es vinculante. Mira, dicen. La OEA no es vinculante, o sea, la OEA no va a resolver. Claro. La, Ea, la OEA se basa en lo que el Perú ha firmado, o sea, salvar el Estado de Derecho. La OEA solamente recomienda, si no hacen caso a sus recomendaciones, sí. la OEA saca el estatuto sí. de lo que ha firmado el Perú, sí. y el Perú dice, entonces lo sanciona. Entonces el Congreso va a tener que coordinar con Maduro, va a tener que coordinar con Evo Morales. Porque lo ve a ellos, lo has retirado. Me voy a contender eso le dicen la derecha, bruta y achora. a Entonces, ¿Por qué bruta? Pues, mira, estaba contra la constitución. No, estaba para que no se cambie la constitución, ¿verdad? No, la constitución es democrática, no se cambia. Y ahora la están cambiando. ¿Cuáles <risas> ah, no, bueno, no son las sanciones que no? sí, este Con el Congreso no creo que, que aplicaría? Que Ahí no está Venezuela. Lo ha aislado del mercado. ¡Claro! Pues, ¡Claro! es pues, sí, pues, La wea. la organización de Estados Oliva. Americanos. ¡Ahí estamos Oliva, sí, ya, está Bolívar, lo ha aislado! Pues, ¿No sé que la, pues, la, pues, ¿Llegar a ese punto? ¿Cómo sería? En caso hipotético. Bueno, ya ahí... Depend... ¿Llegar a ese punto, por decir? En si no ¿cómo estamos? ¿no? Y ahí ¿Pues? dependería ya... sería el escenario? Ya pasaríamos ya a ser capitalismo de Estado. Ya lo privado queda de lado todo es estatal claro, no es pero no es claro. comunismo Ojo, ¿no? todo no, no, no. No es estatal ¿Convendría, claro. no convendría? al pueblo punto. en parte le conviene al pueblo no ve que el capitalismo de estado qué hace regula claro. eh, eh, control de precios defensa consumidor subsidia da bonos estatiza nacionaliza es propia. ¿Y cuál sería la desventaja? ¿Ah? ¿Y ¿Cuál sería es la ventaja, ¿no? ¿Y la desventaja? El bloqueo privado. ¿Qué no, no, sucedería en la parte económica? O sea, no el... entra lo privado. ¿No habría importación, exportación? No, no. Eso, eso, eso, es que decir, el, Perú, el Perú busca países afines. Ya. No estatistas. Por ejemplo, en Venezuela. Ha entrado Rusia, la China, la India, los países árabes, etc. Igual en Bolivia. Pero queda al margen del capital privado. Pero ojo, todo lo que te estoy hablando es anticomunista. No es, es La es derecha claro. le dice socialismo, ¿no? Para engañar. Hay gente que cree que Maduro es comunista. Hay gente que cree que Evo Morales es comunista, ¿no? Eh, que Fidel Castro es comunista o fue comunista. Tampoco lo fue. Se están mal informados, no, por eso te sí. digo, la prensa no te va a informar, bueno, tío, la prensa te desinforma, manipula, claro, bueno, te organiza, agita, te ajusta la prensa, no, no, no, no. pero a favor de quién, del mercado, no, no. Dije, esto no es prensa, no, lo que no. tenemos no es prensa, son, son este, una mafia que, que sirve a los grupos de poder ¿Sería? por un plus, por una coima, una manipulación claro, de son, ¿Por qué crees que la prensa no viene acá, la prensa no viene, porque acá lo abordamos, acá le decimos, a ver explíqueme qué es libertad de prensa y qué es libertad de expresión, a ver explíqueme señor periodista qué es prensa de nuevo tipo y qué es prensa de viejo tipo, a ver explíqueme no, ellos saben, no vienen, allá están en su cabina y en su cabina no entra ni una mosca y dentro de su cabina babean estupideces pero por qué no hacen, porque hay gente abajo que repite esas estupideces. Se dan cuenta Mi madre, pues, Hay gente que viene acá y dice: Castillo, criminal, Castillo, delincuente, ¿verdad? Sí. sí fíjate. ¿Y, ¿Y por qué? Porque escucha a la prensa. ¿verdad? Pero, ¿tú lo has escuchado a la fiscal Benavides? La fiscal Benavides dice: Yo no puedo acusar al presidente mientras que no tenga pruebas. Y para tener pruebas tengo que investigar. Y una investigación dura 36 meses. Y si en esa investigación encuentro los elementos probatorios, recién yo puedo acusar ante el juez. Si no, no, no hay nada de eso. Pero ahí está pues la prensa. La prensa hace la de juez, la prensa hace la de fiscal. ¿Pero por qué no hace? Porque hay gente, sectores del pueblo, que repiten eso. Las cuéntame. Y cuando vienen acá, yo les digo, a ver, si esto dice la fiscal Benavides, mira. Ah. ¿Cómo se llama que mandó Congreso? ese expediente que mandó al Congreso? Mira, la fiscal, Benavides, la fiscal Benavides envió al Congreso un expediente de 700 fondos. Sí. Y yo te pregunto, ¿acaso ella lo ha hecho eso? A ella se lo han dado, para que ella como fiscal de la Nación lo presente al Congreso y lo firme. ¿Por qué? Porque detrás de ella, y ella también es una mafia, la, la mafia de arriba sabe que ella en cualquier momento lo meten a la cárcel por el hecho de su hermana ella y su esposo que están comprometidos en lavado de dinero, ya cuentan por eso ella retiró a ese juez a, a que estaba viendo lo de su hermana te das cuenta, la retiró entonces lo de arriba le dice, mira yo te meto a la cárcel pero haz esto si no te pasa nada, toma este expediente de 700 folios fírmalo y mándalo al congreso ella agarró firmó y lo mandó al congreso en el congreso dijeron a ver, que venga a explicar. ¿Qué va a ir? Pues si ella ni sabe lo que hay ahí. ¡Ja, ja! ¡Te da cuenta! Después estoy hablando. Estoy hablando. Porque cuando termine, ya habla, pues. Hijo. Entonces, ella ni sabe lo que hay ahí. No sabe, pero sí sabe. Sino que le he hecho porque no, no, usted, no porque sabe. No sabe. Son 300. Ella la, sabe. La parte legal. Ella que, sabe. <risa> sino ella, que le he hecho porque. ¿no? Escucha, pero, mira, a ver. Ella sabe que ese expediente claro. es para vacar al presidente. Claro. Eso lo sabe. Claro. Pero ella tiene que explicarlo en el Congreso, punto por punto, el por qué, en base a qué artículo, en base a eso tiene, pues eso lo pidieron, ella no fue. Entonces, ¿qué, pasó? ¿Qué hizo el Congreso? Eso lo envió al Tribunal Constitucional, para que ahí lo apoyen. ¿Qué dijo el Tribunal? Esto no es competencia mía. Y se lo regresó. La Corte cuestionó al Congreso, la Corte mandó una carta contra el Congreso. Las Naciones Unidas se expresó y dijo que ese expediente el Congreso lo tiene que declarar improcedente. Y ahora viene la OEA. Entonces, prácticamente, sí. amigo, la derecha, en vez de preocuparse el Congreso por hacer lo que tiene que hacer, ¿cuál? Hacer leyes a favor del pueblo, no ha hecho nada. No plan, no, no, Un año y no dos meses, todo ha sido castigo y claro, eso no sé. lo ha arrinconado y ha hecho que Castillo sube las encuestas. Pero la gente se da cuenta Como un año y dos meses Un año y medio Castillo no hay nada si Mira sigamos... ayer, vamos a censurar Y ahora lo han postergado ya, bueno. pero si sigamos, pero si... Porque no tienen pelos votos o sea, o sea que si seguimos con este congreso Va a ser igual Porque hay mayoría de derecha Mira, vuelvo a repetirte, Castillo no está contra el Estado Castillo no está contra la derecha Lo que Castillo quiere es desarrollar el país con todos, con la iglesia, con la prensa, con los partidos de extrema derecha, con los grupos de poder, y ellos dicen no. O sea, el problema de fondo es el programa de castigo. Eso ellos, por eso es que van contra la persona de castigo. Ahora yo te pregunto, acá lo digo en la red yo, qué ellos no cuestionan el programa, porque no son tontos, cuestionan el programa y al pueblo se le va encima. Por ejemplo, un punto del programa, la nueva ley agraria. ¿Tú crees que Romero, el grupo Romero, va a permitir que se elabore la nueva ley agraria? Donde el campesino pobre que labra la tierra, que siembra, cosecha, que él maneje las exportaciones, importaciones. Jamás, pues compañero, carajo, Romero controla la tierra, controla el producto, vende por millones lo mejor. Y la porquería que queda a las obras, no lo vende a nosotros. Al campesino si quiere le paga, si no, no. ¿Por qué? Porque la constitución lo ampara. ¿Qué dice? Libre mercado para la propiedad privada. Ya, cuéntame, ellos no pagan impuestos. Deben 65 mil millones de soles a la SUNAR. Y cuando Castigo quiso cobrar, salió el Congreso y le dijo, no. siempre la reforma tributaria. siempre amigo. La gente no sabe. Porque esta prensa mafiosa no informa, desinforma. Cuenta, amigo? Así es por ejemplo otro proyecto de ley que lo han archivado es la nueva ley de la minería donde las transnacionales en contubernio con la derecha qué hacen, se llevan el oro y te pagan por el cobre ahí viene la coima todos, se viven de eso pues. igual a salud, hay una mafia en salud que trafican con la medicina entra Condori, que lo colocó no es presidente, entró ¡tambio! se lo trajeron abajo la mafia que está dentro y se les preocupa, el transporte sí es igual ¿no? entonces por eso quiere la cabeza de Castillo otra ley la ley del derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS los servicios y la tercerización ¿tú crees que eso va a permitir la sociedad nacional de industrias? ¿la confía? No, pues, compañero, ¿cómo le vas a dar la razón al trabajador? carajo, ¿para qué estoy yo? no, carajo la cabeza de Castillo, saquen a Castillo toda la prensa tiene que hacer eso porque la prensa es coimeada ¿Es la prensa recibía por dos lados uno el estado y el otro la coima de la, de la propiedad privada el estado le dijo, bueno, yo no quiero que hables a favor de mí", le dijo Castillo, no, háblalo hablado del pueblo habla lo que ataña al pueblo y la prensa, no, ya no te pago ahora que te pague carajo el río. Sí, sí, sí, estamos. y la gente dice carajo, que quiere hablar a favor de Castillo no, di la verdad lo que está haciendo Castillo con el pueblo. Castillo ha estado en Ayacucho, en esta semana. Ha estado en Piedra, ha hasta... ¿Por qué no ha ido la prensa? Porque le tiene miedo al pueblo. Quiere solo Castillo, para qué? Para preguntarle estupideces. Castillo, ¿cuándo te vas a ir a la cárcel? Castillo, ¿Esa es pre... es prensa? <risa> Entonces, amigo, prensa lo que hacemos acá. Te da cuenta, porque acá no tenemos miedo. Y acá están todas las ideologías. Eso no hace, pues, la cabina de las canales. Entra ya... El que sabe que va a responder, que va a hablar, sabe. Gana la prensa, gana el invitado, gana los grupos, de... pierde el pueblo, porque el pueblo cree, la cuenta. Entonces, por eso es que la prensa o sea, que ahora se va a quejar ante la OEA. ¿Qué va a decir? Que Castillo está contra la prensa y enfrenta, dice, al pueblo contra la prensa. Amigo, pero la OEA no es tonta. Tiene dos informes, uno de la prensa oficial y otro de la prensa popular de la prensa alternativa, de las redes entonces la OEA no es tonta va a poner en la balanza y a quién crees que le va a querer ¿Ah? entonces, entonces por eso compañeros es importante que la olla, no es cierto designe, una vez que recoge los informes la OEA va a mandar un documento ahora ya depende ya del Perú, depende ya del Estado si lo aprueban si lo desaprueban, listo no tiene la red, entonces la OEA lo separa al Perú ¿Quién es como ahorita, Castillo ha tenido que ir a PEC, a Tailandia, para ver la economía de él, no, de su familia, no, de todo el país. Pero, ¿qué dijo el Congreso? No vas. ¿Cree que le están haciendo un daño a Castillo? Da Cuéntame, ese es el Congreso. Bien, compañero. Bien, ahora sí, compañero, sí, lo escucho. Que papel juega la iglesia? Bueno, tú has visto muy bien que en el mundo y en el Perú la iglesia es movida políticamente. ¿Quiénes instauraron la iglesia? Los políticos, la clase dominante, primero los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Tú has visto a una religión de las miles que hay en el Perú, a una secta religiosa, que esté a favor del trabajador, que acompañe las movilizaciones del pobre, del campesino, del minar. No va a haber pues, no va a haber. ¿Ah? Y ahí está. Fíjate, ¿quién dijo...? ...que la procesión no pase por el Palacio de Gobierno... ...porque ahí está el diablo Castillo... ...que vaya al Congreso y tenga que bendecir... ...a ese violador... ...no... ...del congresista Díaz que violó a su trabajadora... ...¿quién hizo eso? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Los políticos, arriba, los grupos de poder... ...y la Iglesia tuvo que hacer... ...si no, ¿de dónde comen Monseñor Barreto? ¿De dónde comen ellos? ¿O no comen? ...o los cardenales viven del Espíritu Santo... ...como nos dicen a nosotros... ...hijo, no solamente de comida vive el hombre... También vive del Espíritu Santo. Ah, ¿Eh? no. Entonces, amigo, agarró y dijeron: vayan al Congreso. Y en el Congreso, ¿qué hicieron? Un grupo agarró y comenzó a decir: fuera, Castillo, fuera. Gritaban. La prensa lo sacó, pero no sacó la otra parte. Que al escuchar eso, otro grupo sacó un cartel que decía: cierren el Congreso, comenzaban a agitar, fíjate, ahí está, pues, el manejo político, y comenzaban a enfrentarse. ¿Qué pasó? Los que cargaban también estaban divididos, unos estaban de acuerdo con Castillo y otros estaban de acuerdo con la derecha, y el altar comenzó a tambalear. Jesús, nada de tonto. Carajo, vio que la mayoría decía, cierre en el Congreso. Jesús también dijo, cierra en el Congreso. ¿Qué te parece, amigo? <risa> ah, fue que sí, manejado sí. políticamente. Y amigo, todo es manejado. Por, ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ser presidente, el jurado te dice, tienes que hacerlo con un partido político. ¿O no? Castillo quiso ser presidente. Le dijo, no, tú no tienes una organización política. Tienes que hacerlo. Busca un partido para que te inscribas. Y él buscó Perú. ¿Te das cuenta, amigo? Y se escribió Por eso, amigo, todas las sociedades en el mundo es manejado políticamente. Aristóteles dice bien claro, un filósofo idealista, dice que el hombre es un animal político. Ahora, quítale lo político. ¿Cómo te quedas? Siempre, <risa> <risa> compañero. ¿Qué es la política? Es la participación del hombre con su riqueza. La administración que hace el hombre con su riqueza. Y eso es lo que buscamos todos, participar con nuestros recursos, no quitar a nadie. Pero ellos no lo quitaron. Nos lo quitaron el planeta, nos quitaron la tierra y nos hicieron pobres. ¿Quieres participar con la tierra? Págame. ¿Quieres un pedazo de tierra? Te vendo. <risa> te ames el capitalismo. Te esfuerzas para comprar, compras y crees que eres dueño. Ellos todavía te dan un título. Pero para qué te dan el título? Para que lo escribas en el Estado lo escribes, ¿para qué lo escribes? para pagar por este terreno toda tu vida impuestos directos no pagas haces un monto y el propio capitalismo que te lo vendió, te lo quita con todo y título <risa> Cuéntame, entonces, en este sistema no son... ahora bueno sería que los impuestos son para la salud para la vivienda para el desarrollo, ¿dónde está? 200 años dime, ¿dónde el desarrollo? ¿dónde la salud? <risa> no hay nada pues, para ellos, amigo ¿Está claro? Bien, alguna otra pregunta, amigo, ¿no? Profe, este, acá en la red dice Hoy día, en los medios de comunicación Un cura ha salido diciendo Que lo ha, este... Que lo han mandado eh, Una granada En encomienda a su casa Y entonces, frente a eso ¿Usted qué diría? Y también el cura menciona que él ha estado en contra Este de Castillo, del de su gobierno y también promoviendo la vacancia. Frente a eso, ¿qué diría sí, pero, al clero? pero a quién le mandaba una granada? No, al ¿cómo se llama al, este, al cura este, al mismo cura, a monseñor Barreto, no no no no no, es un cura este de Pamplona, ¿cómo? de Pamplona, de Pamplona ¿ves? hay dos al interior de la iglesia Pedro creo hay... Pedro. Hay dos Pedro, ¿no? eh, Al interior de la iglesia Como en toda organización Hay dos sectores Un sector que apoya El estatismo Y otro sector que apoya El privatismo, la privatización Ese es el conflicto que se está viendo ahora ¿Por qué? Porque los que privatizan Quieren que todos los recursos Estén en manos privadas Y los que estatizan Quieren que todos los recursos Estén en manos del Estado Ahora ¿Quién lo supera a quién? Y entre ellos hay un conflicto, lo que está hablando el amigo. ¿Quién lo supera a quién? El que estatiza lo supera al que privatiza. Porque el que estatiza siquiera nacionaliza. Estatiza. Es propia. Subsidia. Control de precios y defensa al consumidor. Con eso lo supera al privado. Por eso es que el privado trata de bajarse a los que estatizan. Ese es el conflicto que estamos viendo ahora entre Castillo y la derecha entonces el pueblo dice por ejemplo, Talara Talara se levantó a favor de Castillo, ¿por qué? porque estatizó la refinería de Talara oiga, todo el pueblo todas las regiones del norte lo apoyaron a Castillo y al siguiente día, ¿qué hizo la derecha? los privatistas derramaron el petróleo a nivel nacional un detenido, un preso ay, cuenta, ¿Sí entonces compañero ese conflicto que hay entre ellos ¿no? prácticamente el estado va perdiendo y al perder el estado los organismos internacionales tratan de salvar al estado como las naciones unidas como el tribunal constitucional como la corte interamericana ahora lo vea, entonces vienen a salvar al estado ¿por qué? por ese conflicto de intereses. ¿ya amigo? ¿Ya? ¿Alguna otra participación compañeros? ¿La iglesia por qué no paga impuestos? Es que en el mundo entero, ¿cómo la iglesia va a pagar impuestos? Si la iglesia es un instrumento del capitalismo. Si la iglesia es un trabajo, la iglesia trabaja en el mundo y en el Perú. Organiza, moviliza a la sociedad. ¿Qué le dicen? Que se organice en hermandades Que tienen que contribuir Una actividad porque si no Dios lo va a castigar Y todos contribuyen La cuenta, amigo Y le dicen que se tienen que portar bien Porque si se portan mal Si protestan Después de muerto ya no se van a ir al cielo Se van a ir al infierno Y hay pobres que creen ¿No es cierto? Y todavía el pobre le dice Y el rico No, ese se va a ir al infierno si tú te portas bien, te vas a ir al cielo. sí es, es todo una nomenclatura escrita e impuesta. ¿Quiénes lo impusieron primero en el mundo? Los esclavistas, pues. Como no podían demostrar, lo impusieron. ¿Qué le decían al esclavo? El esclavo crees en Dios. Y el esclavo le decía no. Por decirle no, lo denominaban hereje. Lo crucificaban y lo quemaban vivo. Dos. Acá en el Perú, la Santa Inquisición, ¿qué le decía el Inca? Inca, ¿crees en la Biblia en Dios? Mana, por decirle no, le seccionaron un brazo y luego le preguntaron, ¿en qué crees Inca? En la luna, ¿por qué? Porque me da luz, ven para acá, otro brazo, ¿te das cuenta, amigo? Porque no podían demostrar. Entonces, la Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo.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 lo hacen. ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. ¿Cómo fue? Increíble. La Guerra de santas, La guerra de fundamentalistas. Increíble. La guerra de los cruzados. La Santa Inquisición. Sodom y Gomorra. La sangre llegaba hasta las rodillas. Entonces yo te pregunto, ¿por quién hubo más muertos? ¿Por el comunismo o por la Biblia? Por la Biblia. ¿Ah? ¿O más sangre? Bien, sí, adelante bueno, eh, eh, Buenas tardes, profesor, ¿no? eh, Dios le bendiga Yo soy cristiano, he estado escuchando eh, lo referente a Dios ¿no? Dice la palabra en esta Dios que Dios que al hombre para que gozara de sus bendiciones Dios que al hombre como la corona de la creación Bendita Dios <coughs> Antes de tener una experiencia con Dios hace 16 años, yo era ajeno a todo lo que pasaba en nuestro hermoso país, ajeno. No me importaba quién moría, quién robaba, quién delinquía, no me interesaba. Pero hace 16 años, Jesucristo me rescató, me cambió y me transformó. Me sacó de la prostitución. Era... Un homosexual ladrón, borracho, la vergüenza de mi asociación, la tristeza de mi madre de 80 años, que se tenía que meter a las redes del tren para sacarme de las redes del tren y con mi madre salíamos llorando del arrién. Yo con mi enorme cabello largo, perdido en la homosexualidad, ¿no? yo esperando de que alguien me ayude, pero nadie se me acercaba. Sí, tengo una preguntita para que prosigas. Sí. ¿Te sacó Dios o tú te sacaste? A eso, bueno, entonces... Yo esperando de que alguien me ayudara, ¿no? Un psicólogo me llevaron, no me pudo ayudar. El psicólogo me dijo, necesitas mujer, una hembra, para que te sientas varón. Sí, pero te he hecho una pregunta. Sí, la, la respuesta es esa, ¿no? El hombre nunca pudo hacer nada por mí, ¿no? Mira, te vuelvo a hacer la pregunta, la misma. Ajá. ¿Te sacaste de ese infierno tú o Dios? Dios me dio una experiencia y fue él quien me sacó de esa, Mira, hijo, de esa vida. Dijo... ¿El hombre habla de Dios uh -huh. o Dios habla del hombre? El hombre habla de Dios sí, ya me porque... Dije, ya, me porque. Lo dije, ya me lo dije. Pero, dígame, Entonces, pues, no es como... Estimado que... profesor, déjame. ¿Por qué el hombre habla de Dios? Por la experiencia que le dio para hablar de su poder ¿sí? ¿Y quién dice eso? Que Dios te dio esa experiencia La vida cambiada No, ¿quién dice eso? Eso es lo que me acabas de decir mira, El hombre arrepentido Es el hombre el que habla mira, Yo habla? tengo 50 años, estimado profesor Y este es mis 16 años Sí, sí, mira ver, Pero es, es la verdad, pero... aunque sea duro, pero es la verdad Sí, ve. Es ejemplo, la realidad ¿Pero sabe lo que me enseña nuestro Dios, estimado profesor? a respetar y ahora aunque no lo crea voy a estar este 10 ¿no? yo a mí no me importaba pero ahora sí voy a estar ¿por qué? porque yo quiero ver a mi país gozando de su desarrollo y su bienestar sí, pero, nacional pero eso ya es otra cosa lo que estamos viendo lo que estamos, estamos tocando es un poco de filosofía ¿verdad? Yo lo estamos hablando de espiritual entonces yo te pregunto mira hijo ¿Sí? ya me dijiste uh -huh. que es el hombre el que habla de Dios Claro, porque tiene una sí, experiencia no, con Dios pero eso no lo dice la Biblia ¿Dice eso, lo, ve, escúchame ¿sí? pero escúchame, eso ¿sí? no lo dice la concepción divina eso no lo dice los grandes filósofos del idealismo eso lo dice no, eso lo dicen los grandes filósofos del materialismo el mate, mira, Carlos Mar dice, filósofo, uh -huh. dice que no es el ser el que determina el no ser, perdón, que no es el no ser el que determina el ser, sino es el ser el que determina el no ser. En otras palabras, que es el hombre el que habla de Dios y no Dios del hombre. Y eso es lo que tú me acabas de decir. Lo que dice Carlos Marx. ¡Sabe lo impactante, estimado profesor, que aquel hombre preparado con lectura libros libro del psicólogo! Me hubiera podido hablar de hombres letrados, pero no pudo hacer nada por mí, solamente mi hijo, búscate una hembra y tú tienes que ser hombre ya pues, a lo más que pudo el hombre con su mentalidad de hombre, fíjate. Pero la palabra de Dios dice lo que para el hombre es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mira. Muchas gracias profesor mira. con el respeto sí, a que pero se pone. Escúchame te un ratito, mira, mira. Por ejemplo, sí puede, pero escúchame, pero. Sí, sino pero sigue alzando un poco porque sí no lo pero no te tapes, no, pues mira, no. es que es mala educación. Este es vergüenza camión, y este es gloria pues, a Dios. Lo pues, respeto, pues. respeto, mi estimado. Sí, profesor. pero escúchame, pues. Mira, a ver, mira. Yo conozco gente uh -huh. que creen en el brujo. Se van parte. a la iglesia y no los curan. Dios. Los se conozco, van sí, los a conozco. la clínica, uh -huh. tampoco los curan. Se van al médico, a la posta tampoco. Se van al brujo, yo pregunto, ¿el brujo lo cura o ellos se curan? ¿Sabes por qué, amigo? Porque cuando ellos van donde el brujo, ellos tienen fe en ese término brujo y ellos hacen que sus defensas se eleven. Sus defensas se elevan y creen que el brujo los ha Sanado, No, el brujo le cobra. ¿Me dejo entender? Es el hombre. Es el hombre. Dios A mí no me cobraron nada. Bueno, una... bueno eso es lo que tú dices, ¿verdad? No, no me Pero en la práctica son los más sanguinarios y los que cobran. ¿Y amigo? Pero lo, bueno, lo bueno, estimado profesor, es que, sí. como usted dice, no casa respeta la ideología. Y claro, esa es mi intervención, sí, estamos ¿eh? Con mucho respeto, porque claro, todos somos peruanos claro, y queremos supuesto. lo mejor para nuestra. Es. Si no, le está hablando un extravesti, que era, fue pues, la vergüenza sí, en Perú, sí, pues, ya ¿no? dicho, Ahora, gracias sí, a, sí. a nuestro Dios, que Dios me hecho un varón para sí, que, pero... que ya pronto me caso, profesor Gloria. Ya, yo le vestí una bendición Dios no te bendiga, a ¿no? formar una familia en lo más hermoso. No, pero esa no, no es no cuestión. Eso es algo natural. Pero para mí no lo era, pues. Para mí, pero no lo era porque por la Estaba sociedad engañado. y quién instauró esta sociedad corrupta quién instauró la corrupción que trae miseria pero trae por eso pues quién pecador, instauró el hombre pecador pues. no mira si antes que se fracture mi respuesta, sí sí pero yo, yo, de, pero yo resisto, te voy a decir de si antes de diapos, que se fracture la sociedad ¿sí? si no había religión dios no había nada de eso cuando muy se fractura escucha amigo mira cuando se fractura en la sociedad uh -huh. ¿Quién es el que habla de la concepción divina? Los grandes filósofos de la antigua Grecia claro. Son ellos Antes de la Biblia claro. Antes de la concepción divina Antes de la metafísica Exacto. Ellos son Y ellos son Los que avalan a los esclavistas Y son los esclavistas para dominar a los uh -huh. esclavos Que instauran pues, cosas que ellos nunca van a ver y lo hacen a sangre y fuego ¿Te das cuenta? Un presidente americano, estimado profesor Un presidente, si me me permite recordar Creo que era George Washington Creo Que decía, no, en, una, en un escrito que decía Es imposible gobernar sin Dios y sin su palabra Sí, pero George bueno, porque... Washington uh -huh. Fue el primer presidente norteamericano Y yo te pregunto uh -huh a Washington, ¿lo hicieron creyente o nació creyente? Yo no nací creyente. No, te estoy hablando de ti. Pero, pero, pero es que la respuesta estamos no es hablando así, de Washington. Estimado profesor, es que la respuesta no es como usted quiere. No, usted tiene que dejar, pero, sí, Entonces, tú me hablas de ti, yo ya, estoy hablando de ti. Pero, Entonces estamos hablando de Washington. Yo claro. el Washington. ¿Lo hicieron creyente o fue creyente? Claro, él nació hasta que tuvo una experiencia con Dios, comenzó a hablar de Dios. ¿Lo hicieron creyente por eso? Pues sí, no, lo hicieron creyente. Yo, así como usted respeta la que no, yo también lo respeto a usted pero, y lo aprecio porque lo estoy escuchando hace pero, mucho tiempo y voy a vamos, seguir orando por usted, profesor. Y yo, yo también voy a orar por usted. Muy bien, muy bien. Yo, amigo, yo todo no, por con, nuestra nación, pero no, que no, lo más... Y tú no se conectas con nosotros. cuenta bien, mismo? Mí, Me cae muy bien. Y voy a seguir orando por usted porque la Biblia dice orad sin cesar. Por, por ejemplo, tú vienes acá. Y bienvenido, muy bien, gracias. Yo también no le doy la bienvenida a usted tú, porque lo respeto. Tú justo. crees en mí, yo creo en ti. Yo, creo en yo soy tu Dios y tú eres mi Dios. Conversa conmigo. No, él es Dios. <risa> dice la biblia que él Nosotros es el somos Dios. los verdaderos dioses. Claro. Sí, es una, una creación mente. de porque Dios porque nos buscamos entre nosotros pues es eso. Claro, lo que deberíamos tener dice la Biblia es amar a nuestro prójimo pero cuando hay robo, sí. arco, no hay amor pues sí, hay pero, robo, engaño, mentira, pero la Biblia falla. no habla, no ama al sí, prójimo si sí, dice, ah, pero no. No, no hay amor pues no. el otro engaña es que, como la, yo también yo ¿cómo, no lo la veo, Biblia, cómo la Biblia va a amar al prójimo cuando le dice no solamente de paz vive el hombre eso es amar al prójimo eso se refiere es pena de muerte no, no. ¿cómo? pues entonces me dice que la Biblia ama al prójimo está hablando en el área espiritual ¿no? La Biblia o sea, no dice el cielo de pan vive el otro, que es no. estimado profesor. Ah, se refiere a la palabra que es el pan del cielo, el pan de vida. Pero le dicen bueno pues, personas claro, Pero que mi a... intervención, estimado profesor, no es o sea, para que se vea, hasta eternos, no se torne así. Es una forma de intervenir haciéndole saber, estimado profesor, de que yo también quiero ver a mi, a mi país, ¿no? Gozando de su desarrollo, eso le escucho detenidamente, hermano. Gozando su desarrollo, su bienestar, lo que todos queremos. Mira, y, bienvenid, y bienvenido acá bienvenido y sabe lo que dice la Biblia estimado profesor dice el libro de Gálatas examinadlo todo, dice examínalo. dice retened lo bueno y lo malo desechadlo dice. pero hay, Muchas dos, gracias, hay dos formas de examinar la Biblia examina mal la Biblia examina a favor perfecta, del rico la Biblia lo hace a favor del rico pues. no, lo hace a favor del pobre, Yo soy pobre. en cambio es decir, en cambio el capital de Marx humilde. hace un análisis a favor del pobre pero la Biblia no estimado por eso, como lo vuelvo a repetir, yo siento condición humilde, y yo me cambio, y siento humilde. Y mi Dios me permite apoyar al más humilde que estamos, y decir qué cosas hago, ¿no? Porque y, dice la Biblia que tu derecha no sé por lo que hace tu izquierda. Y bienvenido. Y muchas gracias, estimado profesor. Gracias. Y lo aprecio porque yo conoce, también. gracias a nuestro Dios, y lo escucho con mucho respeto. Gracias, gracias. A lo que amigo. antes yo no tenía, ¿no? Yo mentaba me a la madre, robaba está. al hombre, sus zapatos rosos, y yo no me daban mi casa. Pero ahora sí, Dios me permite respetar. Para eso estamos, amigos. Yo ¿eh? lo escucho, y después voy a mi casa, y saco mi conclusión también, porque eh, es bueno. Y es bueno leer. Claro, todas las fuentes. Es bueno, bueno León. Si nosotros leemos el idealismo, sí. también hay que leer su contradicción, que es el materialismo. Todo, todo es bueno y sacar una conclusión, ¿no? Todo, todo Eso lo puedo, Bien, compañero. Muchas gracias, profesor. Yo me vale. lo Bien. ¿Alguna otra participación, compañero? Sí, sí amigo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. La sexualidad tiene una serie de colores hay mucha gente que naturalmente eh, ya nace con cierta dosis de mujer y cierta dosis de hombre eso depende de las hormonas los que nacen naturalmente tendiendo para hombres son hombres los que nacen con un poco de hormonas y los que nacen con hormonas más de mujer a veces la sociedad los convierte, los convierte en mujeres a, a, a aquellos hombres que... Aquellos hombres que... No, no, no, ahí nomás déjalo, déjalo, no hay que romper el ruedo Está pasado. Sí, sí. No hay que romper el ruedo, ya no lo hay que permitir ya Adelante, adelante también. Aquellos hombres que, que nacen con, con hormonas tendiendo, con más hormonas de mujer eh, A veces la sociedad la sociedad los margina y entonces es completamente posible completamente posible que, que esas personas que nacen con, con más hormonas de mujer puedan con el tiempo eh, generar hormonas de hombre eso es lo que dicen los médicos por eso que es posible que ellos se sanen y como usted dice profesor, no necesariamente es una acción divina por ejemplo en la historia en la historia tenemos el caso de Rasputín el, el hijo del rey en Rusia sufría de, de una enfermedad que cuando se lastimaba eh, sangraba y sangraba y se podía morir. Vino un campesino llamado Rasputin, que tenía, Gregory Rasputin, que tenía poderes, poderes paranormales. Él venía y no se sabe si era una cuestión divina o era una cuestión paramagnética que tenía Putin, eh, Rasputín, perdón que lo curaba al niño o sea que en conclusiones a veces el hombre nace con, con ciertos poderes algunos tienen poderes de curación no sé usted qué, qué sabe al respecto, profesor es que los poderes no determinan a la física es la física el que determina los poderes está demostrado científicamente ahora, dos el problema no es de gays el problema no es de machismo el problema no es de feminismo el problema no es de sexo el problema es de clase ¿y qué es clase? el lugar que ocupas y la labor que desempeñas explotados y explotadores ese es el problema de fondo en el mundo entonces aquellos que te hablan de machismo, de feminismo aquellos que te hablan de género esos le están haciendo el juego al capitalismo el problema es de clase y en el mundo solamente hay dos clases, opresores y oprimidos. Una clase capitalista y la otra comunista. Unas que quieren que el globo, siempre como ha sido, en manos de todos, y los de arriba quieren que el globo esté en pocas manos. Eso es el problema de fondo. ¿Y qué opina usted, profesor, de lo que sucede en San Francisco? El 50% son homosexuales. O sea, unos son capitalistas y los dos son comunistas. ¿Cómo, cómo es eso? Mire hay homosexuales que son y defienden el capitalismo y hay homosexuales que defienden el comunismo. Por eso le digo o sea que, que el sexo está de lado. Eso ya es producto de una evolución. Y en el mundo está demostrado que solamente hay dos sexos o hay un tercero. ¿Ah? Sí. Solamente hay, amigo, el masculino y el femenino, el que produce oros y lo otro, no, seme, no hay otro, yo no conozco otro, entonces, entonces no hay que perdernos en eso, mucho cuidado, porque estaríamos cayendo en el juego de la clase dominante, hay que enfocar el tema central, si siempre hubieron ricos y pobres y nunca hubieron ricos y pobres, ¿quiénes son los que fracturaron a la sociedad? los que no querían trabajar, los que no querían producir. Esos son los que fracturaron la sociedad y ahora no nos quieren devolver lo que nos pertenece. ¿Qué nos pertenece a todos nosotros, el planeta? Ellos no quieren devolvernos. Entonces, la grande mayoría, por una necesidad, lucha por tomar el control de este globo, para el beneficio de todos. Eso es la lucha de clases. Completamente de acuerdo, claro. profesor, pero acá hay un error. Efectivamente, se nace hombre y se nace mujer, físicamente pero como yo ya le dije hace un momento eh, internamente eh, el comportamiento de mujer o de hombre depende de la cantidad de hormonas que tengamos sí, tanto pero, femeninas claro, o masculinas Claro, pero, Ay, eso, pero no hay que perdernos en eso amigo, ¿por qué? porque eso no es el problema de fondo por ejemplo acá hay de todo si nos vamos a ocupar de cada uno de esos estamos evadiendo, el no estamos educando estamos yéndonos por las ramas verdad. Entonces no hay que perder el marco central Que es las reuniones Estas reuniones que se dan y en todo el mundo Es para sacar adelante nuestras relaciones materiales de existencia ¿Qué es eso? El contacto del hombre con la naturaleza Dos, la comida Tres, el abrigo Cuarto, la salud Cinco, la vivienda Y seis, la familia El hombre lucha por eso el hombre no lucha para ser más hombre, o para ser más mujer, o para ser gay. No, no, no. El hombre lucha por eso, por él. Y esas necesidades, para poder frustrarlas, el capitalismo habla de cosas para que repitan abajo. Habla del género, del machismo, del feminismo, para que la gente se enfrente. No, compañeros, no hay que distraernos. El problema de fondo es... ¿Cómo nosotros vamos a conquistar lo que nos pertenece? ¿Cómo el campesino tiene que conquistar sus tierras para que se pueda desarrollar? ¿Cómo el minero tiene que conquistar, recuperar su yacimiento minero para poder desarrollarse? ¿Cómo el cusqueño tiene que controlar su gas para poder desarrollarse? ¿Cómo el oretano tiene que conquistar el caucho, la madera el petróleo para poder desarrollarnos eso es el problema de fondo, compañeros sí, Bien. Correcto, y, correcto, y por profesor, eso para terminar. y por eso es que estamos acá y por eso es que las poblaciones vienen acá, del campo a la ciudad ¿para qué? ¿para protestar? ¿para qué? ¿para no ser gays? ¿para ser gays? No. ¿para qué vienen? vienen por una necesidad que es de su desarrollo completamente y de eso es, pues, amigo Entonces y justamente el 10 se va a dar la gran movilización pasado mañana me dejo entender y ahí verás que va a haber de todos y bienvenido van a haber gays van a haber lesbianas van a haber de todo y bienvenidos. ¿te da cuenta amigo? exacto profesor, y eso siempre ha existido desde la época de los incas la, la mejor demostración esos guatos eróticos entre homosexuales de los incas eso siempre ha existido claro, claro. es un balance de hormonas esa es la conclusión y sí. estoy en completa concordancia que por qué el interior se viene a Lima porque acá tiene más oportunidades estoy completamente de acuerdo con usted sí, pero tú dices el hombre del campo viene acá porque acá hay más oportunidades o menos oportunidades Menos. eso es lo que dice el Estado no. mucho cuidado no hay que repetir lo que dice la prensa yo te pregunto por ejemplo, el Cajamarquino tiene los yacimientos mineros y Anacocha chiquillay, newmont Conga, etc. ¿Acá qué hay? ¿Por qué se viene el cajamarquino acá? ¿Qué hay acá? Pero eso es lo que te dice la prensa. Acá están las oportunidades. Acá está la explotación. Te hacen trabajar 10, 15 horas y te pagan un jornal de 30 zones. Fíjate, amigo. Eso ellos lo quieren tapar. La iglesia bendice eso. Deja cuenta, amigo no se une con los trabajadores no participa con los trabajadores mi compañero entonces no hay que repetir lo que dicen los medios ¿para qué se viene acá el puneño? ¿qué hay acá? acá está la drogadicción la prostitución vivimos en los cerros unos encima de otros ¿Ah? entonces si el puneño tiene el litio el estaño, el uranio y esta prensa mafiosa ¿Habrá dicho qué es eso? ¿Ah? Una región como de Puno Teniendo esa riqueza Tiene el 75% de infantes El 75% de niños Con desnutrición crónica infantil ¿Por qué no te habla eso la prensa? ¿Ah? Entonces pues ¿Por qué no te dice Que Lima, que es una provincia Oiga, atraviesa los 11 millones de habitantes Una provincia del Perú ¿Por qué no te habla eso? Se fue compañero, estamos acá amigo No para repetir lo que dicen los medios Sino para darte propuestas científicas Que se ajustan a las grandes mayorías Lo que habla esta prensa es lo que se ajusta a una minoría Exacto. Claro, te dan una cultura alienante Que la importan y la imponen ¿Para qué? Para crear caos en la sociedad Ahí no está el fútbol Ahí no está ¿Quién incentiva, pues, las barras? ¿Quién fanatiza al joven, al niño? ¿Quién? Esta prensa sucia, ¿te das cuenta, amigo? Carajo, en las primeras planas, lo enfrenta a jóvenes contra jóvenes y le echan la culpa al joven, le echan la culpa a la familia. ¿Te das cuenta? Ese es el capitalismo. ¿Ya me Luego, luego Hace poco dije que Pura está ligado también, no solamente a lo que es el marco energético, los hidrocarburos, sino también tiene parte de Caletas, el mar. Piura y todo el cono norte tiene la gran refinería Talara, y que recién el año pasado lo ha estatizado el presidente Castillo y con Petroperú y está a punto de bordear los mil barriles diarios ¿y por qué le hicieron el complot al norte? le hicieron el complot al norte porque Repsol, porque el consorcio camisea no va a poder competir ¿a cuánto estaba diseñado cada balón de gas? a 35 soles ¿a cuánto lo vende el consorcio camisea? lo vende cerca de 70 soles entonces ellos dicen, yo no voy a poder competir, porque yo no voy a poder vender a 30 soles si quiero competir. Ah, no, mejor la cabeza de Castillo. Eso es lo que está pasando. Pero no solamente con relación al norte. En todos los estamentos tenemos el caso de los minerales, tenemos el caso del caucho a la madera, tenemos el caso del mar. Fíjate, somos... Uno de los primeros en la producción de harina de pescado. Somos los primeros exportadores de harina de pescado. ¿Tú ves el dinero? No. no lo vemos, pues ¿dónde está? Fíjate, hoy en día con la tecnología de punta, no. La China es el primer comprador de minerales, el cobre. Pero ¿dónde está, pues? Por eso, el propio Julio Velarde, el presidente del BCR... Que controla el PBI, el Producto Bruto Interno, que son las exportaciones e importaciones, dice que el Perú crece económicamente, está bordeando el 3%. ¿Por qué? Porque más es lo que exportamos que lo que importamos, más es lo que vendemos. Y yo me pregunto, si hay un desarrollo económico, ¿por qué no hay un desarrollo social? ¿Por qué? Ah, si el Perú tiene la riqueza que nadie la tiene, ¿por qué su nación es pobre? ¿Por qué estamos así? Entonces, para que veas que el Estado, todos esos recursos, hay una componente con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones, se ponen de acuerdo, saquean, dilapidan, se reparten el dinero y no hay desarrollo para ninguna región. Eso es, pues, el capitalismo, ya amigo. Bien, bien, Gomero. Bueno. ¿Alguna otra participación, no? Sí, ninguna. ¿Ninguna pregunta? Sí. En primer momento se han indicado a llegar nuevas elecciones para renovar los senadores y los diputados Así es. Valle. ¿Consecuencias que va a tener supongamos que va el daño de la.? Bien, es cierto lo que dice el amigo. Hoy día. Se están dando las elecciones congresales en Norteamérica. Y la pugna es entre los republicanos y los demócratas. Entre los privatistas y los estatistas. Como acá y como en todo país. Y hace poco he dicho, ambos son antisocialistas. Es una pugna por el poder. Recuerda que John Biden es de corte estatista que prácticamente lo desplazó al demócrata Trump de corte privatista. Y eso es lo que se está dando ahora en las elecciones. Es decir, la disputa por los mercados. Recuerda, amigo, que Norteamérica prácticamente va perdiendo América Latina. Y eso lo desespera a los grandes inversionistas privados. Fíjate ha perdido honduras ganó Xiomara la esposa del presidente derrocado Manuel Zelaya, fíjate amigo, ganó en El Salvador Bukele fíjate lo que ha pasado en Nicaragua Daniel Ortega tiene más de cuatro décadas más de 40 años en Nicaragua y como no podían tumbarlo el capitalismo Dio la orden para que las iglesias ya no hagan misa, para que las misas se transformen en asambleas donde se armen complot contra Daniel Ortega. Oiga, se enteró Daniel Ortega y declaró a Nicaragua una nación sin Dios y mandó a la Fuerza Armada a meter a la cárcel y a un fuero penal a todos los cardenales, a todos los sacerdotes. ¿Por qué? porque estaban listos para hacer una conjura contra Daniel Ortega. Esa es la iglesia. Oiga, amigo, ahora en Nicaragua, de una manera gradual, las iglesias se están transformando en centros de instrucción científica para los niños. ¿Qué te parece, amigo? Ese es el clero en el mundo. Juegan un papel en contra del desarrollo del país al servicio del capitalismo. Fíjate, Colombia... Colombia, Gustavo Petro, en Colombia. ¿Quién iba a pensar que un ex guerrillero del M-19, del movimiento 19 de abril, iba a llegar a ser presidente? ¿Qué pasó? Para el capitalismo terrorista. ¿Pero por qué la gente lo eligió? Porque siempre estuvo de lado con el campesino, con el obrero, con el estudiante, con las barriadas. Presidente. ¿Qué dijo? Lo primero que dijo Amnistía general Para todos los presos políticos Salieron dirigentes obreros Campesinos Estudiantiles Dos, se retiran Las enclaves militares norteamericanas Que estaban acantonadas En la frontera con Venezuela Las bases militares Tres, que Colombia Ya no va a ser un alfil de la OTAN Se retiró de la organización del Atlántico Norte y hoy en día Venezuela ha recuperado un yacimiento de petróleo que lo tenía Iván Duque en contubernio con el Imperio Norteamericano. Fíjate México, con Obrador, Bolivia, Chile, Argentina. Fíjate qué es lo que está pasando con el capitalismo en el mundo. El capital privado cae. ¿Por qué? porque nunca se ocupó por el desarrollo ni de su país. Norteamérica en crisis económica, política, social. Por eso es que John Biden se agazapa y qué hizo Ucrania. No lo consiguió, luego se fue a Taigón, salió a la China. Ahora está en Siria, Damasco, extrayendo más de mil, perdón, 70 mil barriles de petróleo, porque Norteamérica no tiene hidrocarburos. Entonces, compañero, estamos viendo que el capitalismo en el mundo cae. Y el socialismo es un emergente por una necesidad de los pueblos. Europa en crisis. Fíjate, no hay energía. No hay calefacción. No hay aire acondicionado. El pueblo europeo, caramba, está sacando a sus presidentes. Cayó Johnson del Reino Unido. Cayó en Italia, etc. Entonces, compañero, vemos... Que la humanidad, ¿qué es lo que busca? Sus necesidades, sus recursos. Y a eso Carlos Mar lo llama socialismo. ¿Me dejo entender? Bien, ver. ¿Alguna otra participación? A ver, para agregar, a ver, ¿cómo se llama en el bueno, en el... eh, Hay una cumbre y el día de ayer se ha reunido Macron con. Somos eh, el presidente de Venezuela y Macron está pidiendo el petróleo a, a Venezuela. En España, de igual manera, la, la, la población ha salido ahí a las calles porque no les estaba, el gobierno está pagando las centrales, no hay petróleo, no hay nada y el, el, los restaurantes, todo está quedando como se llama en tinieblas. Yo me pregunto, y esto quisiera que usted lo, lo amplíe un poco, ¿consecuencias? de lo que podría pasar si Maduro vende petróleo a cómo se llama a, a, a Francia que están en conversaciones en estos momentos con el gobierno de Francia Compañeros en el mundo los primeros países que tienen petróleo son los países árabes ¿De qué dice es ese niño? Sí, hay que cuidarlo. ¿De qué dice es ese niño? Está ¿Sí, la señora. Señora, si llevan a su niño... No, está la pista allá para que pueda ahí. Bien, bien. Entonces, recuerda que en el mundo, en el mundo, los primeros países que tienen hidrocarburos son los países árabes. En segundo lugar está Rusia en el mundo y en tercer lugar en América Latina está Venezuela. ¿Y por qué crees que Francia, Europa, le está pidiendo petróleo a Venezuela? Venezuela pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y hoy día lo preside Venezuela, con Maduro. Oiga, ¿sabe por qué? Porque John Biden le pidió a todos los gobiernos europeos... Para que rompan relaciones comerciales con Rusia, le aplicaron la sanción económica. Le salió al revés las cosas. Rusia dijo, ¿no quieres relaciones conmigo? ¿No quieres que sea proveedor? Bien, le bajó la palanca de los hidrocarburos en Crimea, el Mar Negro. Le bajó la palanca y ahora se afixa Europa. Ahora le están pidiendo que le venda Maduro Petróleo. Así como John Biden fue a ponerse de rodillas ante Maduro. Y Maduro dijo... Yo voy a ejercer lo que tú has planteado, la oferta y la demanda. Hay una demanda en el mundo por hidrocarburos. Te venderé el crudo del barril a 200 dólares. Oiga, John Biden no quiso ni escuchar. ¿Y por qué le dijo Mauro? Porque por tu culpa, el crudo del barril en el mercado internacional que estaba a 70 dólares, ahora está a más de 140 por meter tú gringo las narices en Ucrania. Eso es pues compañero. Oiga Europa, en vez de pedirle que le venda petróleo Venezuela, que vaya pues amigo y se desligue de Norteamérica. ¿Te das cuenta? Fíjate. Entonces amigo, eso es lo que está pasando en el mundo entero. Es decir, los países que tienen sus recursos La están haciendo prevalecer El Perú no se tiene que quedar atrás El Perú no tiene tecnología Pero tenemos lo que no tiene nadie La materia prima Podemos vender nuestros recursos y adquirir tecnología Pero el que tiene tecnología, ¿qué va a hacer? El que tiene dinero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por eso, compañeros, acá El Perú tiene un crecimiento económico Porque más es los que exportamos pero ese dinero no llega a nosotros se queda en el estado, me dejo entender y eso hay que rescatarlo bien compañero, bien amigo a ver. alguna otra participación no compañero y los compañeritos ¿sí, que quisieran ver los documentos que estoy hablando, acá está acá está la historia del petróleo verdad por ahí está, no está la historia del petróleo por ahí no Ahí está la historia del petróleo Ahí está ¿Qué es el petróleo? Un combustible fósil ¿Qué es un combustible fósil? Restos de plantas y animales Que han permanecido debajo de la tierra Por millones y millones de años Y producto de las leyes de la física De esas cuatro leyes de la física Se han ido transformando En gas petróleo, carbón, etcétera. Por lo tanto, esas riquezas de toda la humanidad y no de un grupo de capitalistas que los sufrutan en desmedro de las grandes mayorías. Y amigo, ahí está el petróleo, acá también está, ¿no? ¿Cómo se debe estudiar? Aprender, saber, leer, escuchar, un documento de la San Marcos. Acá también está el manual de ciencias políticas, ciencias sociales. Aquí llamamos ciencias políticas, ciencias sociales? Ahí también está en el Perú las primeras culturas, que no es el Tahuantinsuyo ni el Estado Inca 15.000 años antes de nuestra era estas fueron las primeras culturas y acaso economía era colectiva ya amigo sí 4 cuatro, cuatro. ahí está oratoria quieres hablar en público amigo, primero desarrolla tu personalidad y luego, una vez acá está la 10 cualidades para ser un líder son 10 cualidades, ya compañero acá también está ¿De dónde parto yo para hacer mis disertaciones? De acá. Yo no parto de lo que yo sino de acá. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. ¿Ya, compañero? De... Sí.